Me pasó W2 yasis. No, no, no, no, no, no, no, no, no. Ya, ya, por fin, ya. Ya. 21 intentos. Bueno, 22. Qué rápido. Ayer era 94 y ahora... Y... Ya, adiós, GD. Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Ay, no cambié, no cambié, no cambié el mensaje de día 4, en realidad es el día 5 creo, sí, pero se me olvidó cambiar el, el mensaje acá, realmente debería decir, ahora sí, se me olvidó, perdón, Ay, me pasé bleudo, ya, estoy bueno, qué bien. Que bien, bueno... Ya está. GG. Eh, ¿Cuántos intentos? ¿70? ¿70? Bueno. Realmente no llevo cinco días con el nivel. Lo empecé a practicar hace dos semanas ya. Prácticamente. O sea, días antes de completar Bloodbad, básicamente, así que llevo dos semanas por ahí. Eh, 70. Bueno, primero coloco los de acá. 17 16 737. Sí. Más 7070. 70. Calculadora. Tenía mucho miedo del, De otro 94, pero nada, GG. 16, 737 más 7070 Esto es igual a 23,807 Nice Adiós